Hola chicos, somos Yo te ayudo con tu basura, por si no nos conoces, somos una iniciativa de la Universidad de Río Juan Carlos para sacar la basura a los que más lo necesitan. Estamos súper contentos de todo lo que nos habéis ayudado y de la gran familia que estamos formando, pero es cierto que hay mucha gente que nos está pidiendo ayuda y no podemos dársela, hay sitios a los que no llegamos, así que necesitamos más voluntarios, necesitamos tu ayuda. En caso de que quieras ayudarnos, escríbenos a yo te ayudo con tu basura, arroba vrjc .es, y formarás parte de nosotros. Ayúdales y ayudarnos, por favor. Gracias.